Yo no voy a hablar de personas, yo voy a hablar de España. A mí me importa más España que las personas.